Un saludo para todos los televidentes. ¿no? ¿Por qué se posterga el pago del bono licenciado hasta el martes 5? Estoy hablando del bono universal. Bueno, primero que nada la programación de esta semana, el día 27, el lunes, empezamos a realizar los pagos del bono canasta familiar para el grupo de discapacitados y las personas que reciben el bono guanazurdo este en primera instancia. El día de ayer, martes 28, comenzamos a realizar los desembolsos del pago bono familia para el grupo de nivel inicial y primero de primaria. Y teníamos planificado pagar el bono universal a partir de este jueves 30. Sin embargo, como el día viernes 1 de mayo es feriado, se decidió realizar el pago de lo que vienen a ser los salarios de las personas con jubilación y pensiones en primera instancia para poder darle obviamente esa viabilidad a este sector. Entonces, a partir del martes vamos a realizar ya los pago de lo que corresponde al bono universal en el primer tramo. No queríamos duplicar la cantidad de personas que teníamos en las entidades financieras para precautelar más que todo la salud y tomar las medidas de bioseguridad correspondientes como hemos venido haciendo en las anteriores semanas. Si usted recuerda, uh -huh. Cecilia, el día 3 de abril, cuando empezamos con los pagos, tuvimos larga fila, mucha gente durmiendo en los bancos, y obviamente se agolparon entonces por la vigencia que tienen los bonos de 90 días es que nosotros hemos dividido en varios tramos además de los temas de los carnets que los tenemos por día para que no tengamos esta dificultad no pero el bono se comienza a pagar a partir del martes ya que como le digo el día jueves se va a cancelar a los jubilados y pensiones para el tema de su salario y el día lunes a todas las fuerzas armadas claro entonces es un tema netamente operativo y esto es importante también conocerlo para dar la incertidumbre a la gente, no es que se posterga de forma indefinida, a partir del día martes comienza a pagarse nuevamente el bono universal. Hoy, sin embargo, la gente que estaba en las puertas de los bancos seguía haciendo fila, no se quería ir, porque entendemos que hay una marcada necesidad también de gran parte de la población en este sentido. Tiene que ver con que los primeros días de mes... Se paga a los policías, se paga a los funcionarios públicos, se paga a los jubilados, se pagan las rentas, efectivamente, y esto no es de ahora, sino de toda la vida, policías, militares, entonces se prioriza estos pagos para que la gente no esté en los bancos y a partir del martes en todas las instituciones financieras. Así es, Cecilia, sí, y más que todo, esa planificación que veníamos trabajando con la cancelación de los bonos y tenemos obviamente al grupo de lo que vienen a ser los jubilados que siempre el primer día de mes están yendo a las entidades financieras. y Entonces, como es viernes feriado, primero de mayo, y no queríamos llevarlo hasta el 4 de mayo a este sector, decidimos realizar el pago el día 30, que es mañana. Hoy día, mejor dicho. ¿no? Entonces, para el día martes ya te, continuamos con la programación del pago del bono universal en su primer tramo. Es bueno también aclarar a la población que son diferentes tramos que se ha ido clasificando dentro de cada uno de los bonos. Fíjese usted, por ejemplo, el bono familia, Nos comenzamos con el, la, el nivel de secundaria, luego el nivel primaria y el día de ayer empezamos con el nivel inicial y primero de primaria. Lo mismo ha pasado con el bono canasta, no? comenzamos con las personas de la renta de dignidad, luego abarcamos lo que viene a ser el bono guanazulu y los discapacitados. ¿no? Entonces, de esa manera cumplimos con toda esta planificación y también preservamos la bioseguridad, que es lo más importante, ¿no? la salud. Los bonos tienen vigencia de 90 días a partir del primer día que inició cada uno de ellos en sus diferentes tramos. Entonces, los bien, recursos están bien. garantizados para cada uno de los sectores y grupos vulnerables. Me quedo con esto último. Igualmente, la población que nos está siguiendo a esta hora de la noche, los bonos y los recursos económicos están garantizados. Muchas gracias, viceministro Carlos Link, por haber conversado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Un saludo a toda la población.